10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer, síguelo en sus cuentas profesionales.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 Is take these lies Make their truth So all we have to see yeah, Is that I don't belong to you And you don't belong to me Everyone! Freedom! Come on! Freedom! Freedom! You gotta give for what you take Everyone! Freedom! Freedom! You gotta give for what you take. Como bien lo decía la invitación a este space, emigrantes versus delincuentes en fuga, con Laura de Rosa Martínez. Les quiero recordar que vamos a abrir micrófono, es después de que Joelvin y yo compartamos con Laura de Rosa unas pocas inquietudes, luego si abrimos micrófonos... Eh, le pedimos que cuando pide, eh, abramos micrófonos, pidan ser hablantes porque siempre tenemos la complicación de que no podemos invitar a las personas, sino las personas deben mandarnos la solicitud de ser hablante. Eh, después de ello, por favor, pidan la palabra. Eh, al tener eh, acceso al micrófono, por favor, dejen el micrófono en silencio, valga la redundancia, no interrumpan ni griten, eh, eso lo sabemos, pero vale la pena recordarlo a quien esté hablando. El máximo de participación que se les pide cuando se abran los micrófonos y dejemos el modo radio es de tres minutos, por favor. Sabemos que son amables y educados, que puedan esperar su turno. Compartimos siempre sus ideas, criterios válidos y coherentes, que siempre son muy asertivos. Y como ya vieron eh, y se hizo el tweet de este espacio, así que les agradecemos que compartan para que lleguen más y más ciudadanos. Así que, bueno, saludos rápidamente. Ay, se nos cayó Laurita, pero saludo ya llegó, de nuevo. Eh, saludos al doctor Alberto Franceschi, a nuestra querida Daísa, tamaris a María E., a Enzo, a Mini, a Alexander, Catherine, Carlos, Android, Black, Edson, bueno, les agradezco, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy. Entonces, ahorita nos puedes pedir otra vez micrófono, por favor. Ya te envié la solicitud, pero eso siempre es casi que caso perdido. <ríe> ya listo, ya estás aquí con nosotros otra vez. Laurita, para empezar y, y viendo que debe ser que Joelvin tiene algunas complicaciones para conectarse, gracias por estar con nosotros nuevamente, de verdad. Eh, además de que hoy era una necesidad de que te tuviéramos en Twitter, estamos pendientes en que nos acompañes eh, en los programas que, que son de la plataforma. Así que, sin más preámbulos, que hiciéramos que nos saludes, le des una bienvenida a todas las personas que están aquí con nosotros. Bueno, gracias, gracias Espero que esto no se, no se me caiga Como me acaba de pasar Típico que uno empieza a estresarse Pero bueno, Joana, muchísimas gracias Saludos para ti para toda la gente de República Un saludo para Alberto Franceschi Mi querida Daís del The Freedom Post Bueno, María eh, Tamaris, Alessandra, Joel Creo que Joel está por ahí O todavía no, Cristian, Virginia Catherine Carlos Black José Azuaje Creo que es José Azula Android y JJ. Bueno, eh, este horario este, nos agarra a todos en el medio del, del almuerzo, pero interesante que, que tenemos mucho de qué conversar porque lo que está sucediendo... Eh, ya vamos a, a hablar al respecto, pero lo que está sucediendo, eh, hay hay muchas uh, teorías de lo que está sucediendo, hay gente que simplemente lo está viendo como, wow, esto no me representa, pero nosotros debemos ir un poquito más allá, entender esto que tiene aspectos geográficos, aspectos geopolíticos, aspectos de seguridad nacional, eh, y que, bueno, básicamente tenemos unas cuantas cosas que hablar, algunos algunos eh, parámetros que tenemos que tocar y esperando a Joelvin porque entiendo que va a comentar algo de su artículo y si no, pues Joa, puedes comentarlo tú o leerlo tú que seguro tienes ese artículo también. Efectivamente, esperaremos a Joelvin, pero vamos a empezar inmediatamente contigo. Cuando llegue Joelvin, pues nos compartirá el contenido de su artículo que explica desde el punto de vista geopolítico. Eh, estos hechos, pero voy a dar una introducción para que tú nos compartas como, como, como esa visión que, que tú ves desde el punto de vista como internacionalista. Y justamente es que Joergín Bellarreal, hermano politólogo, escribió un artículo eh, en febrero del 2021, bastante temerario sobre la migración masiva y su papel como el huracán bolivariano y ahora algunos están sorprendidos como si acaso esto fuera una gran novedad, que hago comillas en la novedad. Y justamente desde la perspectiva, como bien lo mencionabas Laura, de la seguridad nacional se trata de invasores que desestabilizan su organización político-social en aquellos países que desde Caracas se conciben como armas geopolíticas. Ya nos llegó Joelvin, gracias a Dios. Joelvin, nos escuchas. Hola, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bendiciones para ti. Tienes la palabra porque queremos hacer esa introducción justamente a partir de tu artículo para que empecemos a desarrollar el tema del día de hoy. Bien. Eh, me avisa si se me cae la, la conexión, ¿no? Porque sí, hay, señor. No? está perfecto. Estoy inestable. Ok. Eh, Ok, ¿qué va a pasar? La mayoría de las veces, y tomando en cuenta la narrativa de los medios, siempre se va a evaluar, o el público siempre va a observar de acuerdo al criterio humanitario o a los criterios propiamente más cercanos a las relaciones internacionales, que Laura, Laura lo, lo desarrolla un, por supuesto muchísimo mejor que yo. Eh, en ese sentido, se observa el fenómeno como algo benevolente. Siempre lo vamos a ver como... como que, bueno, pobrecitos, un grupo X de personas, de países pobres, países maltratados por algún tipo de conflicto, ¿no? eh, van a buscar la mejora de su vida. Y se van, por supuesto, a los países, a los países desarrollados a, a buscar esa mejora de la vida. ¿No? Es, la, es la inocencia con la que el público percibe esta situación. Sin embargo, desde tiempos muy, muy antiguos, los gobernantes, los gobiernos, fomentaban migraciones masivas para fines políticos. En algunas ocasiones para sostenerse ellos mismos en el poder, en otras ocasiones para fomentar la conquista de otros pueblos o mantener un equilibrio en sus imperios. Pudiésemos estar hablando de algunos casos en Roma, pero vámonos a tiempos un poco más modernos, al Imperio Turco. El Imperio Turco, masacró gente, o sea, realizó genocidios en los pueblos armenios, en los pueblos kurdos, en los cristianos, los cristianos del Líbano, entre los mismos árabes. Mataban gente uh, en grandes masas, en Osirio, precisamente para sostener el poder y el equilibrio dentro del imperio. Si uno se reproducían más rápido que otro o, o estaban acentuados en cierta región, pero además de ello, no solamente eran genocidios, sino que los cambiaban de pueblo, los cambiaban de países, los iban paseando. Entonces sacabas un grupo, hiciste eh, algo de aceríes, ¿no? y los mandabas, a, los mandabas a la frontera del, del Imperio Persa. Eh, movías un grupo de, de cristianos, de, de de Armenia, los sacabas y lo enviabas para, para Siria, en fin. Siempre hubo ese, ese tipo de movimientos para funciones de control. Muammar el-Gaddafi dijo una vez una frase que todavía debe estar resonando en las cancillerías del mundo. Y es que él decía que el día que lo depusieran a él del poder, una marea negra iba a inundar Europa que la única garantía que tenía Europa de no ser invadida por musulmanes era él en el poder, que él era la llave de Europa. Así lo llegó a decir, así lo plasmó. Y vean ustedes el resultado, después de que Muammar el Gaddafi, que no era santo de mi devoción ni de ninguno de ustedes, pero la forma en, en la que lo sacan del poder, la forma en que se desarrolla todo el conflicto de Libia, pues miren las consecuencias que tiene hoy día. En el caso de los sirios, la familia de Bachat al-Assad, padre e hijo, gobernaron con puño de hierro, gobiernan con puño de hierro ese, ese, ese país, pero habían logrado sostener una estabilidad una estabilidad de poder en el país árabe y en la región. Se cree que sacando a Bashar al-Assad del poder y sustituyéndolo por un régimen prodemocrático democrático iban a lograr sacar a Siria de la esfera rusa y meterlo más a una esfera de influencia pro-occidental. Ya vemos los resultados. De la operación. Hoy, Siria es un lugar donde se disputan las potencias, se disputan el poder allí, el equilibrio, la balanza de poder, y la estabilidad del Medio Oriente, pues se fue al, se fue al trasto lo poco que, lo poco, la poca estabilidad que, que más o menos había allí. No logran el objetivo. Peor aún, entonces fomentan una serie de circunstancias que hoy día se manifiestan, por ejemplo, en las incursiones turcas o en la sí, en las incursiones turcas en el norte de Siria y hacia el norte de Irak. Le permiten pues al señor Erdogan, que creo yo que en este momento es el que mejor sabe jugar el, el juego geopolítico, el que mejor ha aprovechado la geopolítica es Erdogan nos guste o no nos guste. Aquí yo siempre voy a repetir una cosa. Aquí yo, lo que yo digo no es porque a Yuelvin le guste o a Laura o a, o a Joana o cualquiera de los que estemos aquí nos guste. No. Nosotros venimos a plasmar un panorama que está allí, que es real y que nos guste o no nos guste se está desarrollando. Entonces, hoy por hoy el intento de haber trataba de sacar a, a Bachar Al-Assad, desestabilizó aún más ¿no? la geopolítica en la zona de Oriente Próximo y ha ido poco a poco incendiando, incendiando la zona hasta llegar al Cáucaso. Hoy tenemos un problema muy grave en el Cáucaso y lo tenemos en Asia Central y una situación que tiene que ver mucho con el gas. Europa está necesitando gas. Ya ustedes saben todas acá las circunstancias de la guerra de, de, la guerra de Ucrania. El actual conflicto Azerbaiyán-Armenia, el conflicto entre Kirguistán y Tayikistán, tiene mucho que ver con los grandes poderes geoestratégicos que dominan los recursos del gas, y del petróleo. Hay una ruta muy importante de gas que tiene que salir de Armenia, de territorios que eh, su vecina eh, le está reclamando, su vecina Azerbaiyán le está reclamando, que es el nagorno Karabaj. O ahí hay, ahí hay una situación, más allá de, de conflictos, de interés fronterizo y de conflictos de interés de, que tienen que ver con, con lo religioso, ¿no? porque los azerbaiyanos son musulmanes y lo, los armenios son cristianos. Bueno, toda esta situación de inestabilidad, ¿cómo responde Siria? ¿Cómo responde el régimen de Bashar al-Assad y cómo ha jugado el propio Erdogan con la situación? La migración masiva hacia Europa. La migración masiva de musulmanes desde los territorios sirios, pasando por la frontera turca, o por el, el, el, el marejeo, en dirección hacia Europa, inundando Europa. Hubo una situación muy particular en el norte de Siria, que fue fomentada por el mismo régimen de Bachar al-Assad, para obligar y empujar una gran masa humana hacia Europa. En Latinoamérica, el régimen chavista, que para nada es inecto, estamos acostumbrados a catalogar que los chavistas son inectos, no saben hacer nada, no, al contrario, los tipos han sido extremadamente eficientes en sostenerse en el poder, por los medios que sean, pero ahí están. Eso no lo podemos catalogar nosotros de que son inútiles, o que son inectos, no, al contrario. Y todo lo que han hecho tiene o ha tenido un objetivo estratégico. Ahora, fíjense que las migraciones de venezolanos, las olas migratorias de venezolanos, se producen, o sea, había olas pequeñas, sí, siempre las ha, las ha habido, digamos, a partir del régimen chavista, ¿no? pero las grandes olas migratorias ¿no? se producen a partir de finalizado el conflicto de 2014 de lo que llamó este señor López La Salida. Pero tienen una constante, que parecen moda. Muchos incluso me digan, mira, yo es que está la moda de irse para Chile, está la moda de irse para Perú, está la moda de irse para Colombia. Ahora la moda es irse para los Estados Unidos, a través del Darien. El Darien. La, la moda ahora es ir a la selva. Le digo, Bueno, eso que que creen ustedes que es una moda, o que lo ven ustedes como una moda, es el producto de una serie de metalinguajes, una serie de neuromarketing, El propio régimen, señores, anoten esto, es quien fomenta esa migración masiva. Y no es casualidad que cada vez que se pone de moda X país, es en unas circunstancias donde casualidad hay una desestabilización interna del país que, que recibe la migración o que está próximo a un evento electoral que favorece o desfavorece al, al régimen chávez fíjense que la ola migratoria que parte hacia, hacia Perú y cuando parte hacia, hacia Chile lo hace en los meses previos y en circunstancias de desestabilización interna. Y que la migración masiva de venezolanos llegó a desequilibrar aún más y a poner en aprieto al sistema de, de gobierno de estos, de estos países. Ningún país en Latinoamérica está preparado para recibir migración, mucho menos en, lo, en los números en los la, que lo está recibiendo de, lo, de los venezolanos. Y no solo de venezolanos, porque ahorita, ok, chévere, venezolanos, tal pero también haitianos, africanos. Aquí hay una ruta que parte desde Brasil y llega a la frontera con México que le llaman la ruta de la Yihad. Ha sido pocas veces mencionada. A la, a la gente hasta se le olvida. Es una ruta que sale de África, llegan al Brasil, se pasean por Venezuela, entran por Colombia y de ahí en adelante hasta, hasta México. Es la ruta, la llamada ruta de la Yihad, donde los Estados Unidos de América han podido o habían podido detener hasta ahora una serie de personajes que estaban incluso hasta solicitados a nivel internacional por terrorismo. Eso ocurre. La caravana de migrantes, creen que eso es pura casualidad, que eso es un asunto espontáneo. El tipo de organización, la cantidad de gente, cómo se sostiene esa caravana, de dónde parte, cómo va cruzando la frontera, eso es organizado. Quien coordina eso es el señor Zelaya. Una reunión que se dio en Bolivia en el año 2017-18, donde el régimen de Evo Morales prestó la casa para una reunión, Zelaya, varios otros personajes de esto, y él mismo se encargó de organizar la caravana de migrantes, que partió desde, desde Nicaragua. Qué casualidad, desde la casa de Ortega, de eh, sí, Daniel Ortega. ¿No? Y sube en un momento donde estaba Donald Trump, en donde se cuestionaban las políticas migratorias de Donald Trump, qué casualidad. Y a partir de allí empiezan a desestabilizar la frontera sur de los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo que estaba entonces el tema de la migración masiva de Sirio en territorio, obvio, en territorio europeo. Y comienza una migración masiva desde Libia y desde Marruecos hacia el continente. Eso no son casualidades. Eso es desestabilización, y es una desestabilización a nivel global y bastante muy bien organizada. Eso es migración como arma geopolítica, desestabilización. Hay un libro de la señora Kelly N. Greenhill, una profesora de Texas, politólogo, y ella lo explica allí. Hizo todo un libro, estudios de caso y en una reunión entre norteamericanos y chinos, se le dijo entonces a Amado, todavía estaba vivo, que por qué no le daba libertad a los chinos, que le diera libertad a los chinos. ¿Saben cuál fue la respuesta? Le dijo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren, mañana mismo yo les pongo un millón de chinos en Nueva York para que sean libres. Los reciben. No se volvió a hablar más del tema. No volvieron a hablar más del tema. Se olvidó el tema de la China libre. Eso es utilizar la migración como... Fidel Castro. Fidel Castro, cuando inundaron las, las embajadas. ¿Se acuerdan? Eso fue para desestabilizar. ¿Cuántos agentes que después, más, más adelante, entonces... Ocurre lo del asunto este de la red avispa. ¿Cuántos agentes no lograron filtrar ellos en los Estados Unidos de América y en otros países a través de la migración? A través de ese fenómeno de migración. Hay una organización criminal en Venezuela que ahora es transnacional, que es el famoso tren de Aragua, que opera desde Venezuela hasta Chile. Y Chile profundo, no crean ustedes que hasta la frontera chilena, no, Chile profundo, eso no es casualidad. Nadie se enfrenta al Estado sin anuencia del propio Estado o teniendo un poder equiparable al Estado. Y hasta ahorita yo no veo al, al tren de Aragua con un poder equiparable al del Estado de venezolano, ni al de los otros estados vecinos. Ahí hay un trasfondo político. que tendrán que los investigadores determinar hasta dónde llega. Pero no podemos ser inocentes. Eso es lo que yo tengo que decirte, Joana, con el tema de la, de la migración, de la migración, masiva. una migración organizada con fines de desestabilización. Muchísimas gracias, Joel. Laura, te escuchamos. Sí, gracias Joelby por esa eh, súper buen preámbulo. Miren, justamente voy a empezar con lo que acaba de comentar Joelby, que es con el asunto, aquí lo acabo de notar de fomentar las migraciones. Fomentar las migraciones porque tiene una, un objetivo, que es la expansión de un proyecto que ellos le llaman bolivariano, pero que en realidad es socialismo carnívoro. Y por eso... Eh, Voy a hablar justamente también de las etapas o de las olas de migración que coincide con lo que dice Joel bien, en cuanto al 2014. Cuando, básicamente nosotros podemos identificar tres olas migratorias importantes a partir de que llega eh, el chavismo al poder, de que llega en el 99 Chávez. Básicamente hay tres tres olas migratorias que se pueden determinar dentro de este periodo que nosotros estamos observando. Ese primer, esa primera ola que dura siete años, básicamente cada una dura aproximadamente siete años, no es evidentemente eh, taxativo, o sea, fijo, pero ustedes se pueden, lo pueden chequear incluso con, en su estacionamiento mental. Entre 1999 fue la primera ola migratoria, que fue la de la clase alta, que es, Llega Chávez al poder y entonces comienza la fuga de capital, es decir, la clase alta dice, mira, yo, que sí realmente estaban asesorados por eh, personas en el mundo que saben lo que es el socialismo de verdad, el socialismo aplicado a sus últimas consecuencias o a su fase secundaria de lo que es un socialismo vegetariano, entonces comienza esa primera ola que era la ola de... de la clase alta, y ahí es cuando observamos la fuga de capitales y se empiezan a tomar acciones justamente para evitar la fuga de capitales. Normalmente eso sucede cada vez que un proyecto socialista entra a un país. En el 2006-2007 comienza la segunda ola migratoria, que es la ola migratoria de la clase media, eh, de, la, de los profesionales, que empiezan a ser captados por otros países, por otras empresas y dicen, oye, necesito tal ingeniero, necesito tal economista, internacionalistas, etcétera, etcétera. Y si ustedes lo recuerdan, en esos años, entre el 2007, 2014, justamente esos siete años, empieza esa fuga de cerebros de manera importante. Entonces, esto eh, evidentemente no excluye que a esta altura todavía sigan saliendo eh, personas profesionales, eso no lo, no lo excluye, pero en ese momento era esa segunda ola Evidentemente en la primera ola las personas tenían de, de, su capacidad para moverse al país en que ellos estuvieran determinados Y en esta segunda oleada, la de la clase media, pues allí era... Dependiendo evidentemente en avión, sobre todo hacia Europa, también muchos hacia Sudamérica, inclusive Estados Unidos. Dependiendo de, de, de cuáles eran los patrones profesionales a los que eh, ellos estaban eh, eh, básicamente contratando. En el 2014 comienza esa ola que es la de la clase baja y ojo con la clase baja, se refiere a las personas de segmentos eh, socioeconómicos de E. ¿Okay? Entonces son las capas más empobrecidas que normalmente se le pueden llamar marginales y que eso no es un insulto Porque básicamente en una campana de gauss las personas que están en el segmento marginal es las que tienen menos acceso al dinero Eso no es un insulto ¿okay? Entonces allí comienza en este 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 lo estamos viviendo esa migración donde ya las personas no viajan en avión sino que están viajando a pie y allí vimos entonces esas primeras oleadas que eran de personas que básicamente con honestidad, eh, con desesperación al ver lo que estaba pasando en el país eh, no solamente políticamente, sino económicamente, deciden irse a los territorios fronterizos, a los países fronterizos, y entonces allí comienza esa, esa penetración migratoria importante que va hacia Colombia, que va hacia Perú, que va hacia Chile un poco más adelante, etc. Pero después de esto, ojo con esto, viene la migración por estrategia política, que es la que estamos observando es la que estamos observando justamente eh, en este tema que es la expansión del proyecto. Entonces, ojo con esto, porque esto es básicamente lo que alguien nombró por ahí, <coughs> la brisa bolivariana, que básicamente no es ninguna brisa, que es un terremoto y un huracán, dependiendo del de grado de desastre que vaya generando. Y aquí algo importante, es que los elementos de inteligencia también, se cuelan por allí. Y esto forma parte de este grupo de individuos que no precisamente son los mejores en la sociedad y que incluyen, como les contaba, el tema de inteligencia, los operadores políticos, los operadores en terreno, eh, básicamente del régimen, también los presos. Y esto es producto de lo que se ha llamado el hombre nuevo. Como ustedes seguramente saben, eh, las, este tipo de revoluciones o este tipo de sistemas macabros necesitan quedarse en el poder más de 30 años. ¿Por qué? Porque se necesita eh, que haya un cambio generacional y la nueva generación esté formada en ese sistema socialista empobrecedor, donde no se aspira a algo más, donde se tienen unos valores que realmente son antivalores, donde se pretende que el Estado sea el, el dador y el que, como dice algún dicho por ahí, el que le quiebra las patas a las personas y después le dan muleta, el que los tiene justamente desde un esquema totalmente estatista, y allí entonces están manteniendo a las personas totalmente dependientes del Estado y de lo que quienes manejan el Estado en ese momento logren y hagan, entonces se necesitan quedar al menos 30 años en el poder. No es al azar lo que está haciendo Nicaragua, no es al azar lo que hace Cuba como más de 60 años en el poder, y no es al azar lo que se pretende desde Venezuela. Y aquí otro elemento que se tiene que observar, que es que los planes estratégicos que se hacen desde Miraflores, a, ojo con este tema, con las empresas estatales, con ministerios, con cancillerías, es decir, con las relaciones internacionales, siempre se hacen los planes estratégicos a 24, 25 años. Y de allí entonces comienza el, el, el hilado, hilar, el hilo rojo para seguirse quedando. Entonces la intención de esto es tener a un hombre nuevo, como le llaman ellos, que de nuevo puede ser en cuanto a que no está vinculado a valores del pasado, a valores de trabajo, etcétera, etcétera, sino a valores que son realmente antivalores. Sobre la base de esto, esa estrategia, política, como bien lo decía Joelvin, incluye que salgan también personas o elementos que forman parte del tren de Aragua. No es casualidad que en el, el tren de Aragua esté ahora en Chile, no es casualidad que el tren de Aragua esté en Colombia, evidentemente que lo tenemos al lado, o Perú. Y ahora entonces el asunto es, ya ni siquiera pasa a eh, estos elementos que, que entonces se van formando eh, y se van yendo en masas hacia otros países, esto tiene adicional otra estrategia. Ah, ustedes recordarán, antes se hablaba mucho, y Joana creo que por allí lo comentó, se hablaba de maletines, se hablaba de aviones, de bolichicos, <coughs> perdón, no tengo agua aquí, eh, se hablaba de bolichico, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos pasando es a hablar de la migración. Y de este tipo de migración que muchas personas dicen, en efecto, no me representan. Y eso también tiene un objetivo. Eso es una operación psicológica. Y ya les voy a contar por qué es una operación psicológica. Eh, este cambio de discurso viene justamente al lado de ese cambio de discurso que es constante y una penetración comunicacional importante de Venezuela se arregló, Venezuela se arregló, Venezuela se arregló. Sin embargo, no es coherente con que sigan saliendo un montón de personas eh, para otros países. Como bien lo decía Joelvin ahorita pareciera que la moda estaría, y les voy a dar datos duros. El Servicio Nacional de Migración de Panamá ha dicho que en estos nueve meses que ha pasado el 2022, han entrado a la selva del Darién 48.430 personas en estos nueve meses del 2022. De esos, 15% eh, son niños y adolescentes, más o menos un número de 7.283 eh, niños y adolescentes, y un alto porcentaje, no lo han determinado, un alto porcentaje eh, es de venezolanos. Recordemos que el, el tapón de Darién o la selva de Darién no, no, no surgió ahorita, eso lo sabían antes haitianos, cubanos, etcétera, etcétera. Pero ahorita justamente se está planteando, tal cual como lo dijo Joel, como una amor. ¿Qué está sucediendo? Cuando la gente dice, no me representan estas personas que se están moviendo, y por eso además tenemos las redes sociales que hacen un efecto multiplicador, la operación psicológica que viene detrás es minimizar a los grupos migratorios ya asentados en otros países. Eso baja el volumen de la migración venezolana, que ya está adaptada, integrada a las comunidades. Pero aquí viene el punto macabro de la operación psicológica. Al no reconocerse, es decir, a una persona que está aquí escuchándonos, por ejemplo, desde Estados Unidos, y dice, esta gente no me reconoce, ¿qué hace? Empieza a aislarse de los venezolanos y seguramente ustedes... En, en cualquier país van a decir, oye, ya yo no me junto tanto con los venezolanos. Y seguramente ustedes o lo han escuchado o quizás hasta lo han pensado. Y ahorita con esta multiplicación de videos probablemente dirán, yo pues veo un venezolano y ya no me le acerco. Eso tiene un objetivo. Al no reconocerse, no hay agrupación. Al no haber agrupación, no hay capacidad de organización. Y por supuesto no hay capacidad de organizar hacer una rebelión desde el exterior, como por ejemplo hizo por ejemplo Fidel Castro, cuando él quería hacer la rebelión, que justamente fue a buscar apoyo en el exterior y también a agruparse con algunas, con nacionales suyas, entonces la lógica de que cuando tú tienes un importante número de ciudadanos de un país en el exterior, frente a un régimen interno, es para que se reúnan afuera y digan, ok, tenemos que organizarnos. Esto, ¿qué pasa? No es al azar. Y entonces aquí viene el tema de, por eso digo la operación psicológica, de que hay un interés allí, que bien como dijo Joel, no está para nada eh, tonto, ellos no son para nada tontos, no son... Eh, eh, como yo eh, he comentado algunas veces, no nos conviene la subestimitis, porque mucha gente subestima a Maduro y subestima todo el régimen. Entonces, aquí lo que viene, como no hay capacidad de organización, es generar un montón de venezolanos idiotas. Y elijo la palabra idiota con mucha especificidad, con una aguja o con una pinza. La palabra idiota proviene del griego. El idiota es la persona que es, está vinculado o está muy metido en lo propio Y se refiere a esa persona que, que no se ocupa de los asuntos públicos, que no se ocupa de lo político Es, mira, yo estoy trabajando, yo de verdad me desentendí de Venezuela Yo estoy trabajando y yo, yo no me voy a estar vinculando con otros venezolanos Entonces esto es lo que yo les comento, esta operación psicológica Que justamente se trabaja en temas de inteligencia eh, precisamente porque necesitan el régimen hacer una expansión de, lo, de, de su proyecto, porque en efecto se está expandiendo, quiera si sí o no, porque todas las personas que se están yendo en esta ola, en esta tercera, cuarta ola, están justamente llevando esos antivalores, esta forma de ser, que inclusive no se dan cuenta, y como digo muchas veces, hay muchísimos venezolanos que son socialistas y no se dan cuenta, o sea, no se han quitado ese chip que, en el que, como siempre digo, nacimos y crecimos todos en un sistema socialista, ya estamos al punto en que debemos quitarnos ese chip y simplemente reconocerlo, la expansión a otros países y entonces volver a estos venezolanos inoperantes, otra vez elijo la palabra, inoperantes que no tienen operación y que no pueden hacer realmente nada con Venezuela. La estrategia, esta política adicional, se aprovecha de la coyuntura, es decir, de unas eh, clases políticas, por ejemplo en Latinoamérica que dicen ser de derecha pero que son derechas débiles y que no son derechas como tal, que no ven sus proyectos sino como proyectos de gobierno de 5, 6 años, 4 años, según sea el país, y no como un proyecto que realmente tiene que hacerle frente a lo que está pasando. Y a lo que está pasando me refiero a que tenemos una Suramérica y pronto va a irse aumentando esto en escala geográfica, pintada de rojo. Nosotros tenemos en este momento entonces una latencia con Brasil y tenemos igual en Uruguay y Paraguay, eh, que todavía no forman parte de ese, de ese esquema rojo, pero eh, que es, hay una latencia y un peligro en latencia. Esto por un lado, y el otro lado es que en efecto estas oleadas migratorias generan inestabilidad, generan inestabilidad porque entonces el, el electorado dice: Ok, eh, aparte se trabaja mucho con el miedo, es cómo vamos a hacer con el trabajo si vienen todos estos venezolanos en este caso y me quitan mi trabajo, se trabaja mucho el tema migratorio, eh, migratorio versus miedo en la campaña electoral, o por ejemplo la alcaldesa de Bogotá que usa mucho el tema del miedo y el tema de eh, esto lo dirá un poco mejor Joana que yo, el tema del miedo y el tema de la xenofobia más la inestabilidad que se genera, y en el caso de Estados Unidos, otra cosa. Tenemos una eh, estrategia migratoria, tenemos dos cosas, una estrategia migratoria totalmente cuadrada, que no se adapta a la coyuntura, y que aparte es incoherente, porque tienes por un lado uh, unas instituciones formales que niegan las visas a estas personas que en efecto, mira, generan eh, su solicitud de visa, hacen sus recaudos, están dispuestos a pagar el arancel, están eh, haciendo todos los pasos que les compete para pedir una visa y en su cara se las niegan. Entonces esto es lo cuadrado, esto es lo formal de las instituciones. Pero después entonces hay una apertura en la frontera, que sea por donde pases, una vez que toques territorio, entonces ya pasas, dependiendo, tres días, cinco días, siete días, incluso en el peor de los casos han pasado meses, pero no tantos meses en, en estos reclusorios por el tema de la, de la migración, y ya después entran al país. Entonces esto es una estrategia migratoria cuadrada, ambivalente y eh, eh, desorganizada, que no está adaptada a lo que está sucediendo. Pero además, tenemos el TPS. Cuando se hizo el tema del TPS, que eh, yo entiendo muy bien que eso generó mucha alegría para muchas personas que ya se encontraban en Estados Unidos, eso significaba, y por eso digo que es un sabor agridulce, porque da mucha tristeza, porque significaba que Venezuela se unía, no me recuerdo si es a 7 o a 11 países más, de hecho yo estuve hablando de eso en, en, en Twitter, que siempre hago los... La, las agrupaciones de, de países y este tipo de cosas Daba mucha tristeza porque eso quería decir No, ya yo acepto, por ejemplo, que Venezuela se sume al caso de Sudán Que es que yo voy a recibir migrantes porque yo realmente Como Estados Unidos no voy a hacer nada en el país Y después de eso vinieron el tema de, la, de suavizar las sanciones entonces estos dos elementos, a mí me gustaría contarles aquí que yo tengo una pared, así típico o sala situacional, pero muchas veces la tengo también en la computadora porque yo trabajo con, con, en la computadora con los programas de mis clientes. Pero esta particularmente la tengo en una pizarra y son muchos elementos que uno cuando hace análisis tiene que ir mezclando. Entonces esto es una expansión en efecto de eh, un proyecto que de Bolivariano no tiene nada, es un proyecto que intenta la idiotización de nuestras comunidades en el exterior, que no tengan capacidad de organización, que no se reconozcan, que no se agrupen, adicional a eso está el asunto de que se aprovecha de las coyunturas, y otra cosa interesante aquí, y esto ya es eh, como penúltimo punto, el monopolio de las armas. Es de de esta parte que está llegando a Estados Unidos muchos de los cuales son delincuentes eh, ellos tendrán que tener en su estacionamiento mental tendrán que tener el recordatorio de que el monopolio de las armas en Estados Unidos no es solamente del Estado que hay civiles que tienen armas y que si ellos como decía en algún video por allí que justamente compartí de, de, y Joana lo tiene es Si tú entras a una casa y en esa casa la persona está armada, a ti te van a volar la cabeza o te van a disparar en alguna área de tu cuerpo. Entonces, esto es también como un, como un aspecto que hay que tomar en cuenta. Solo para dejarlo allí como elemento. Y finalmente, alguien por allí decía, los buenos somos más. Eh, con este tema de los buenos somos más, yo creo que nosotros en Venezuela siempre hemos tenido una cultura muy de corintellado, muy Leonardo Padrón, porque nosotros nos criamos, crecimos y nos formamos en esta estructura novelera que básicamente penetró en, en nuestra idiosincrasia y en la sociedad. Nosotros realmente somos muy noveleros en comparación con otros países, que no precisamente hablo de Sudamérica, que también tienen este mismo tema, y que forma parte de una desestructuración donde el, el, la sociedad, las clases políticas están interesadas en que la sociedad no esté formada, no tenga acceso a la educación como debe ser, porque en el momento en que tú tienes más educación te das cuenta que lo que ellos hacen como clases políticas devasta a la sociedad, la devasta. Eh, entonces cuando dicen por allí los buenos somos más eh, nosotros tenemos que tener esto igual con pinzas porque nosotros tenemos este proceso que ha durado 22, 23 años y que como les comentaba se aspira a que al menos alcance una generación es decir 33 años en consecuencia lo que nosotros estamos observando no hay que ser ilusos y no hay que ser justamente noveleros, hay que observarlo desde el punto de vista sociológico con mucho cuidado. No necesariamente los buenos están siendo más. Los buenos, lamentablemente, siempre frente a los malos, son más callados, porque el mal hace ruido. Y ese ruido además es potenciado por los medios de comunicación, y ustedes seguramente lo deben ver, cuando pasa algún crimen y no dicen un hombre mató a tal persona. No, dicen, un venezolano mató a esta persona. Por ejemplo, o robó, o lo que fuera. Entonces, estos son eh, elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que por lo menos, como yo siempre digo, en política no hay ingenuidad, no seamos ingenuos nosotros tampoco. Joana, Joel. Buenísimo, Laura. De verdad, tú siempre de organizada. Para ahí le de arriba un artículo que yo escribí para Polemos Política en el año. Quería también acotar algo acá, ¿no? Por si acaso no hubiese quedado claro. Aquí no estamos hablando, eh, por supuesto que sí tiene un impacto, ¿no? Pero en el tema ideológico, que es un tema clave allí. Eh, como dices tú, Laura, es la expansión, es viralizar el problema. Porque eso es realmente el, parte del objetivo de desestabilizar, no viralizar el problema. ¿Qué pasa? En unas olas, o sea, en las, en las primeras olas, eh, clase alta, clase media alta, en fin. De así hasta que llegamos a, a hoy día, digamos que está migrando todo tipo de, de, de venezolanos. Pero hagamos a un lado, por un momento, la diferencia clasista entre ricos y pobres. Vamos a tomarlo desde el punto de vista ideológico. Tanto el, tanto el de clase baja como el de clase alta está sirviendo como exportador del socialismo. Como bien lo dijiste, muchos de ellos son socialistas y ni siquiera se han dado, se han dado cuenta. Y yo diría que el que es más educado, el que pasó por la universidad, tiene más rasgos socialistas, está más cercano al socialismo incluso que el que no fue a la, que el que no fue a la, a la universidad. Así que esto, <ríe> o sea, esto tiene muchísimo tema que. O sea, el, el tema lo podemos ir alargando, o sea, tiene tantas aristas, es, es demasiado complejo, o sea, es una situación, una situación bastante, <ríe> bastante diversa. Eh, lo otro es, para aclarar, mira, no es que muchas de estas personas estén trabajando para el gobierno directamente. Ay, no, mira, vamos a migrar hacia los Estados Unidos y allá vamos a desestabilizar al gobierno de Pro y tal, tal, tal, no, no. No funciona así. Por supuesto, si hay uno que otro elemento que, que coordina y organiza y todo esto. Pero la función trabaja de la siguiente manera. Yo creo, yo, yo he Estado, creo condiciones, creo condiciones para hacer que la gente huya y facilito rutas o facilito condiciones para determinadas rutas. Entonces la gente migra y le hace el trabajo al, al régimen sin que este sea su propósito consciente. Por ejemplo, en cada una de estas olas que tú has, que tú has seccionado, te darás cuenta, o habrás estudiado, en el momento en que se producen se dificulta la ruta hacia, hacia los otros lugares y de pronto se abre como que una facilidad para llegar a determinados por ejemplo la de Chile la de Chile o sea fue eh, organizada de tal manera que hubiese más facilidad para poder llegar a Chile que a cualquiera de los otros de los otros destinos y ahí fue determinante por supuesto este este grupo delictivo que fíjate que está operando en las fronteras de cada uno de estos, de estos países, según lo que me han comentado las personas que han, hecho, personas que han hecho la ruta, los tipos trabajan como si fuesen una agencia de viaje. Los tipos se hacen cargo de ti desde la frontera de Colombia y de ahí hasta que llegas al destino final allá en Chile, por allá lejos. Y en cada uno de los, de los pasos fronterizos hay un integrante de este grupo delictivo. Es decir, son una especie de aduanas paralelas de... De, ¿Cómo se llama? ¿De policías de, de tránsito paralelo? <risa> o sea, imagínate tú la, la complejidad de la cosa, ¿no? Y la otra, eh, lo otro que quería decir con respecto a este, a este tema es el tapón del Darien, el tapón de, del Darien. Siempre fue una ruta, una ruta exclusiva del narcotráfico. Entonces, métale el ojo al papel del narcotráfico dentro de estas olas migratorias. ¿Cómo está aprovechando el narcotráfico y otras organizaciones de crimen transnacional las olas migratorias? ¿Qué pasó en, en Siria? Pasó, digamos, en toda la migración del centro de Asia, de, Afgan de afganos, sirios, tayikos, en fin, hacia, hacia Europa. Entonces, hay que ver el papel del narcotráfico dentro de esta, de, de esta ola. Esta supuesta ola migratoria. Había otras cositas, pero no sé si, eh, Laura, si le damos la oportunidad ahí que estaba levantando la mano. Y sí, sí. sí, sí, entiendo que Joana está sin audio, así sí, que está por allá no de ahí, problema. está Jorge, Miguel, Alberto Francés, que sí, esta acotación que tú hiciste es evidente que estos grupos. Eh, no están recibiendo instrucciones de Miraflores, pero de todas maneras yo creo que aquí todo el mundo entendió eso bastante bien, o sea, no es son básicamente operantes o son personas funcionales son condiciones, Ahí. condiciones uh -huh. y que uh -huh. aparte de eso el neuromarketing hace el resto del trabajo Así es eh, Adaís ¿Y si Aquí adaís? estoy Ah, Aquí estoy. Sí, sí, sí, es que iba saliendo a trabajar, pero bueno, nada. No, voy a aprovechar de hablar un momentito. Eh, okay. pues nada. Este, lo que ustedes dijeron es bastante importante, sobre todo los datos que diste, Laura. Es fundamental entender esto para poder entender el fenómeno. Y es que es un hecho también que de cara a situaciones políticas importantes en determinados países se generan este tipo de movilizaciones que, si es verdad, llevan gente con la necesidad de buscar libertad, seguridad, estabilidad y lo que sea que estén buscando pero que se prestan realmente es para movilizar infiltrados, para movilizar gente que sirva de focos de desestabilización dentro de ciertas sociedades. Entonces, yo quería hacer referencia, cuando estábamos hablando en principio sobre el tren de Aragua. El tren de Aragua, eh, cuando... O sea, que yo me entero que está en Estados Unidos recientemente, pero este que el tren de Aragua no tiene dos días operando de esta forma, tampoco tiene dos días operando eh, a nivel internacional. El tren de Aragua en 2020 contaba con 2.700 integrantes, entre ellos personas que estaban dentro de la cárcel, personas que estaban fuera de la cárcel, personas que operaban como eh, simples ayudantes de, bien sea movilizando teléfonos, buscando el dinero de las extorsiones, que no tomaban armas propiamente como los delincuentes eh, que, digamos, los que son sicarios o los que se encargan de hacer el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? eh, Eso es en 2020. Yo imagino cómo habrá crecido esta organización para que hayan o sea, hacia se hayan logrado expandir no nada más a Chile, como dice Joe Elvin, es que ellos están en Perú, en El Callao, están en Ecuador, están en Chile, están en Brasil, están en Trinidad y Tobago, están en Colombia, y ahora también están llegando a Estados Unidos. Entonces, es bastante grave porque eh, eh, esto no es eh, sin la autorización del de régimen. ¿Por qué? Porque una megabanda tan importante como se ha convertido el tren del agua, opera en conjunto con el cartel de los soles, opera en conjunto con, con esta gente que está involucrada en todo esto. Entonces, ahí es importante también ver más allá, pues sí, es verdad, está la desestabilización política y el objetivo de ellos es netamente político, porque mm, digamos que no hay como que... Eh, Ponerlo solamente como que son, es una iniciativa propia de las mafias, que bien sí es porque tienen sus intereses, pero aquí también lo grave es que estas mafias van e instalan sus células y comienzan a utilizar al propio venezolano para beneficiarse. Es decir, el que va escapando del infierno que, que estaba en Venezuela va y se lo consigue lo tiene de vecino en Estados Unidos. Eh, porque entonces estos son los que ahora en el tapón de Darién, en México, están promoviendo los viajes. Yo no sé si, si han visto estas agencias de viajes que ahora se encargan de, bueno, yo te paso por el Darien, yo te, yo te llevo hacia, hacia México, te pasamos a Estados Unidos. Son mismos venezolanos, pero de las mismas mafias los que están eh, llevando a cabo que, eh, este tipo de iniciativas. La misma gente del tren del agua, y eso lo, lo pueden ver en el canal de, de Oscar, el Blue Ramírez, que él lo pone, lo publica. Son ellos mismos <coughs> los que están promoviendo estas supuestas agencias de viajes, y entre toda esta movilización de gente también se presta para la trata de blanco. Entonces, es una cuestión que va más allá eh, de lo que simplemente se puede ver. Es bastante grave. Eh, hay un video. Eh, en donde un miembro del Tren del Agua amenaza a los funcionarios en México e incluso secuestraron eh, una oficina, creo que es la Guardia Nacional, no estoy segura si ese es el término y me, me perdonan si, si lo estoy diciendo mal, pero lo secuestraron y dijeron, aquí nos dan los papeles o no los dan, eh, que si no va a haber un muerto, va a haber un puñal, voy a voy apuñalear a alguien, decía decía el hombre. no Y ya ellos van con esa intención, ya llegan con esa forma de vivir, con esa forma de hacer las cosas. Eh, y es como decía Laura, o sea, al final lo que hacen es alejar al venezolano que está huyendo de eso, porque realmente nosotros, sí, es verdad, salimos huyendo de toda la estructura y sobre todo de la inseguridad eh, y, y la forma tan sanguinaria, de, sobre todo de esta banda criminal de hacer las cosas. Eh, y ahí es cuando nos tenemos que detener un poco y pensar, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los filtros en Estados Unidos? porque todo el mundo está ingresando? porque esta gente que son unos delincuentes pueden ingresar libremente, pasan como si nada y son además los que están promoviendo a que se vengan los demás, pero también están utilizando esta gente, la necesidad de la gente, primero para lucrarse ellos porque un viaje es hasta 6.500 dólares para que te pasen a Estados Unidos. Eh, y segundo, que también usan a los que están viajando, si ven oportunidad de... <coughs> perdón de vender a alguna mujer o algo por el estilo, lo hace. O sea, la trata de Blanca también se está dando mucho entre los mismos venezolanos, sobre todo encabezados por estas mafias, y uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que está pasando? Eh, la, la cosa es grave, y lo más grave es que la gente, con mucha ingenuidad, por así decirlo, y no usar otro término, pero con mucha ingenuidad, consigue dinero de donde no tiene para pagar esto sin saber a qué riesgo eh, está dándose dinero, sin saber que se puede morir en el intento, sin saber eh, qué se va a conseguir en el camino eh, y es bastante lamentable eh, bastante lamentable que este, sea una vez en México o haber pasado Panamá, que la gente diga oye, si yo hubiese tenido más información sobre esto, no lo hago pero es que vamos a ver si son unas mafias los que te están llevando, deberías tener en cuenta que como decía hace días por ahí no se está tratando de asesores de viaje de una agencia de viaje normal como muy corriente sino que son un grupo de delincuentes los que están promoviendo que tú salgas de tu casa gastes tanto dinero para ellos pagarse sus gastos y mantener sus mafes y establecer sus células y su base de operaciones y la verdad es que esto es bastante delicado yo lo veo así lo estoy enfocando nada más hacia la perspectiva de eh, lo delicado que es la presencia de estas megabandas internacionales y toda la todos los funcionarios de inteligencia, porque están cruzando tanto cubanos como, como venezolanos, funcionarios de inteligencia que se sabe entre los mismos viajeros, entre los mismos caminantes, tienen grupos y por ahí van informándolo todo y dicen, mira, tal persona es tal, o tal persona es miembro de tal organización, o mira, tal persona es llegado a tal, y se sabe, al final la gente termina sabiendo quién es quién dentro de ese montón de personas. Eh, y pues, mi intervención es básicamente esto, me tengo que ir, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Adair. Laura, ¿estás allí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, pero tú eres el líder junto con Joana de la, del, del espacio. ¿verdad? <risa> no, vale, mira. Vamos a, vamos a darle el espacio ahora a Jorge, pero les voy a dejar algo acá para que lo vayamos reflexionando y quizá nos sirva de, de cierre. ¿no? Fíjense cómo venezolanos que están cómodos en otros países, ahora se van todos a Estados Unidos a través de la ruta del Darío. Eso es decir, que el argumento de que, de que, bueno, solamente son los que están en, en Venezuela, que están pasando calamidad y la, la, la, no, ahí se cae. Lo segundo es, a medida que los venezolanos abandonan Venezuela, que abandonan por supuesto sus instituciones donde trabajan, sus mercados, sus negocios, digamos su vida aquí propiamente en el país, van siendo reemplazados por extranjeros de países aliados al régimen, por ejemplo, sirios e iraníes, que ahora tienen cámaras de comercio propias y que poco a poco se van haciendo de la hegemonía comercial dentro del, dentro del país. Ayer, y esta mañana lo coloqué allí en, en un tuit, ayer se dio una manifestación, una caravana en la isla de Margarita, en la avenida Jorge Col, donde sirios e iraníes... Hicieron una caravana en, en, en apoyo a los regímenes propiamente de Siria y de Irán. Y había motorizados inclusive con la bandera de Jijola. Ahí se la debo. Adelante, Bore. Ajá, ajá. ¿Me escuchan? Perfectamente, Boré, Adelante. Bueno, eh, bueno muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos. Un gran abrazo. Espero que esté bien. Eh, Joel. Eh, a Daís, un gran abrazo también. Eh, y los que veo por acá, Miguel, un abrazo, hermano, ¿cómo estás? Um, aquí. María Eugenia, bueno, los que veo por acá. Bueno, eh, bueno yo quiero comenzar diciendo varias cosas, ¿no? Este, de antemano, más que una excusarme, lo que voy a dar una advertencia, la verdad es que muchas de las cosas que voy a comenzar van a ser bastante odiosas. Este, y en realidad lo que tenemos que entender definitivamente es de que este es un caso realmente complejo. Este, en realidad lo, lo, lo que nosotros estamos experimentando en esta nueva fase de lo que es la reestructuración del régimen, porque eso es lo que estamos viendo, eh, es lo que vamos a comenzar a ver. Y de nuevo, o sea, eh, justamente tomo, tomo un breve momento de lo que acaba de decir Joel, eh, referente a lo de las banderas de, de Hezbollah y esto. Eh, es un tipo de cosas que nosotros deberíamos comenzar a tener en, en cuenta. Lo primero que yo puedo decir es que definitivamente, definitivamente el venezolano tiene que dejar la ingenuidad el venezolano que está tanto dentro como fuera de Venezuela, definitivamente el venezolano tiene que dejarle ingenuidad. Porque no solamente dejarle ingenuidad, sino dejar de tratar al régimen uh, como, como, como una, una partida de estúpidos, una partida de, de, de torpes, de, de tarados, de incompetentes que no saben lo que hacen. Yo creo que esa, esa, esa, esa matriz de opinión por un cierto sector comunicacional que tiene... O que tuvo bastante repercusión en, en los medios este, que hoy día se envía mayoritariamente en Miami, que los trata de tontos. Obviamente, caló, caló. Y en realidad el, el, el, en realidad, el régimen, si algo, si hay algo que es el régimen, es extremadamente inteligente, extremadamente astuto, sabe lo que hace, está dispuesto a llevar a cabo su plan, cueste lo que cueste. Eh, y además de que es un plan bastante, un plan que está muy bien aceitado. Eh, no se trata de, de, de, de, de una sola dimensión. En realidad el conflicto de Venezuela desde hace mucho tiempo ha sido un conflicto multidimensional cuando comenzaron las alianzas con Irán, Rusia, con China. Obviamente está en una primera fase, una, una primera fase obviamente de, de alianzas estratégicas pero sobre todo antioccidentales. Eh, y, este, bueno, comenzaron implantando. Bueno, hoy día estamos viendo lo que estamos viendo: eh, digamos, el anuncio, más que, más que la puesta en práctica, el anuncio de, de algo que ya tiene tiempo pasando, que es obviamente lo de la, la, la cesión la de, de, de, de tierras a Irán. De ¿okay? otra de las cosas que he mencionado en otros espacios, que hemos estado hablando, es que obviamente. Este, no podemos dar al lado también, incluso las alianzas con Turquía. ¿sí? Turquía, que la verdad que está haciendo también un excelente, por, decir, por decirlo desde su punto de vista, pero un excelente juego geopolítico. Eh, eh, específicamente, le está pasando de Ucrania, la verdad que está instrumentalizando muy bien, y está llevando a cabo, obviamente, su proyecto neotomanismo. Es decir, cada quien está hablando para su lado. ¿sí? Eh, dentro de los cuales, bueno, como estoy diciendo, una alianza que, por cierto, también el régimen tiene con sus como te lo que acabo de mencionar. Venezuela tiene muchas tierras estratégicas, muchos minerales estratégicos. Este, en realidad el continente el que tiene ese tipo de minerales estratégicos. No es una casualidad de que países como Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, estén ahora en, esta, en este proyecto supranacional, lo que he mencionado de la URSS, la Unión República Socialista Latinoamericana este, no es el mismo caso de Brasil, creo que Brasil es un poquito más de solidez, pero digamos que eso se sería arena de otro costal pero teniendo el marco de la URSS como, como lo he denominado eh, y entendiendo de nuevo el fenómeno político social que representa digamos, el, eh, este proceso político es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Miren, yo les voy a decir varias cosas. Eh, yo creo que sería bueno que empezáramos a revisar un poquito más la historia. Por ejemplo, eh, hemos visto cómo países han instrumentalizado o la mafia o su mafia, es algo que ha pasado desde un punto de vista histórico, este, que han instrumentado lo más que obviamente para de una u otra forma trabajar incluso en conjunto. ¿okay? Eh, yo quiero que incluso nosotros hagamos una introspección dentro del propio proceso político venezolano con varios datos que, que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, cuando digamos empieza a tener un auge muy, muy significativo en, en de en Venezuela, de la delincuencia en Venezuela, eh, eso obviamente trajo como consecuencia que el sector socioeconómico más sensible y claro que es el de la clase media, clase media alta, obviamente con ciertas, con ciertas condiciones aplica, pero al fin y al cabo eso fue una primera fase, que, que se fuese ese sector este, que, que no solamente que es más sensible, sino que también es más difícil de de un proyecto político masivo. Qué casualidad que fue, obviamente, de, de, dando cierta permisividad a Lampa. A, eh, anteriormente, tenemos que hablar de esta, esta, esta tontería de haber desarmado a la población y todos los que se sumaron a eso. No solamente eso, sino el hecho de... Eh, eh, la, la, la desarticulación de cuerpos muy, muy, muy particulares desde el punto de vista de seguridad de ciudadana. Entonces empezamos a ver cómo, cómo esos planes, que es lo que estaba diciendo hace rato, de la conocida, entre comillas, ineficiencia, empiezan a tornar efecto. Fueron muchos años en los que Venezuela realmente vivió una ola de delincuencia y de asesinato como nunca antes en su historia había vivido. De nuevo, eso, eso, eso hizo que muchos venezolanos, en realidad, la principal causa de, de irse del país haya sido esa, la inseguridad, la delincuencia. Ahora bien, obviamente pasan los años y nos empezamos a enterar de los, de los nexos que tiene el régimen con los franes. Este, yo creo que no es necesario ni siquiera entrar en detalles porque... Eso es algo, una, una información muy pública, ¿no? o sea, eso es algo que, que está ahí en los periódicos. Realmente que, y empezamos a ver ese, ese otro matiz, esa otra permisividad eh, eh, y digamos, entre comillas, ese cierto, ¿cómo lo digo? Es, ese, esa asociación ¿no? entre lo que es el, el, el, la delincuencia y, y el régimen salen las zonas de paz, en fin. Ahora bien, trayéndonos a este punto, obviamente Venezuela, en estos momentos no es que Venezuela se arregló, porque yo he dicho siempre, Venezuela no se arregló, Venezuela lo que se estabilizó fue el caos, no es lo mismo. Eh, y obviamente el estabilizarse el caos, digamos que se, se dan otra serie de elementos, incluso desde el punto de vista sociológico. ¿okay? Ahora bien, eh, entendiendo el contexto geopolítico y específicamente lo que está atravesando ahorita Estados Unidos, yo no veo tan inocente eh, lo que está pasando en estos momentos en la Yo creo que un primer aviso, un, un aviso pero brutal, nadie le prestó atención, pero, pero, pero en su momento todos, como siempre, siempre miren al dedo que señala la luna, ¿no? como el tonto que mira el dedo que señala la luna. No sé si ustedes recuerdan el hecho este donde supuestamente estaba una guardia fronteriza cayéndole a latigazos. Imagínense ustedes, él estaba un caballo y le estaba cayendo a latigazos a un mirante haitiano. tiano. Qué pobrecito, cómo va a ser. Y bueno, esos son los racistas de Trump. Y, en fin. Bueno, resulta que, de nuevo, como siempre, si ustedes buscan el video, buscan la fuente, eso no era lo que estaba pasando. ¿okay? En lo absoluto lo que estaba pasando. Obviamente Estados Unidos... Este, los Estados Unidos eh, eh, progres, socialistas de, de la administración Biden, porque eso es lo que son, son socialistas, digan lo que digan, eh, obviamente eh, eh, terminan ya, ya dándole la carta blanca a lo que es la apertura de la frontera. digamos a, a, esa, a esa especie de... Eh, de, de permisividad, entre comillas, de, de, que, la, de, la, de que la frontera se abre para los inmigración ilegal. Eso, por un lado, me entró mucha gente. Pero yo quiero decirles esto, o sea, eso es lo que estamos viendo, la cantidad de gente que está entrando, entre comillas, y eso es algo, vamos a llamarlo legal, okay Vamos a llamarla, obviamente son migrantes ilegales y todo esto, pero no lo llamemos legal, vamos a llamarlo que está a vista, es decir, lo que podemos ver, que podemos poner en número. Eh, obviamente Estados Unidos tiene un, un, muy, muy controles de inmigración bastante, bastante duro pero vemos ese incremento de inmigración ilegal la pregunta que yo quiero hacerles en este primer momento es lo siguiente, eso es lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo, lo que no se pone en los números es decir, la cantidad que está entrando en los Estados Unidos, ustedes creen que, que, que son que dos, dos containers al mes. A mi modo de ver, yo creo que está entrando muchísima droga, muchísima, muchísima droga que está entrando en Estados Unidos, con esta eh, eh, conducta eh, eh, eh, permisiva, llamarlo de esa forma, de los Estados Unidos que están haciendo en, en la frontera. ¿Okay? Eso por un lado. Por el otro... Ya digamos, trayéndolo a este, a, a, a, a un poquito el tema del espacio, obviamente teniendo ese contexto, y lo que estuve diciendo anteriormente sobre la forma como el régimen se maneja, entendiendo las amenazas que tiene con Evola, eh, las fuerzas Kuzlegan, con todos los operadores asimétricos, con el Ereu Ruso, con inteligencia china, este. Eh, el, el, la forma como tiene articulada con la FARC. En fin, para ustedes contar. La, la instrumentalización del ANFA como se utilizó en, en un primer lugar, obviamente lo deja, la deja pasar, después busca controlarla. Y yo creo que ahora nosotros, como se está diciendo al principio, vamos a comenzar a ver lo que es el, las, una de las fases de lo que podríamos entender por el, en, en este proceso de reestructuración del régimen. Yo creo, yo creo que vamos a comenzar a ver hechos, entre comillas, interesantes, no sé, vaya palabra que acabo de usar, hechos bastante interesantes que van a comenzar a pasar en Estados Unidos. Entendiendo también, porque eso es que digo, o sea, el, el proyecto geopolítico es un proyecto, un proyecto, es un asunto que, que tiene varias dimensiones. Nosotros no podemos hablar de geopolítica es un punto de vista. Nosotros tenemos que abarcar varios puntos de vista porque si no, estamos haciendo prácticamente una chapuz. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar. O El sea, chapuz. Cuando, cuando les digo esto del punto de vista multidimensional y que eh, se instrumentalizan elementos que, digamos, están fuera de la caja, outside box como sería, el, no sé cómo sería la traducción a, a, al español, pero cuando se piensa fuera de la caja, obviamente desde el punto de vista de lógica criminal, se comienzan a ver otra serie de, de, de, de, de formas de llevar la lucha, ya sea desde el punto de vista ideológico, el punto de vista eh, económico, si lo queremos ver así. Si no, desde el punto de vista ideológico, obviamente esto tiene también elementos de lucha de clase, incluso desde el punto de vista ideológico el narcotráfico es un instrumento de lucha. ¿Por qué? Porque a través, no solamente tú puedes captar dinero para financiar tu lucha, obviamente acumulas este eh, poder económico, eso va a permitir a ti hacer, en fin, hacer una serie de cosas. Y por otro lado, obviamente más a la población objetivo, en este caso de tu enemigo. ¿Eh? Tú diezmas a la población de tu enemigo en un mal, no, no tengo la palabra para decirlo ahorita, pero en un mal que en este caso sería la drogadicción que te afecta desde el punto de vista psíquico, social económico, tanto a la persona, como a la familia, como incluso al Estado, porque vaya qué caro sale regenerar una persona drogadicta si se hace con medio del Estado, eh, ya por ahí tienes un daño, y dañas justamente a la población más, a la población más, más importante que tiene que obviamente son los jóvenes. Entonces, de nuevo, si tenemos estos elementos, empezamos a ver esto estos estos videos que para mí no son casuales para mí en realidad esto encierra otras cosas este obviamente mucha gente mucha gente toma esa iniciativa y es lo que lo percibo como como permisividad, no eh, bueno es relativamente fácil cruzar el Darían bueno sí pues uno se puede en fin con los, las cosas inenarrables que, <coughs> que que muchos pudimos ver que ocurrían allí, o que ocurren, que siguen ocurriendo allí, eh, mucha gente puede que se arriesgue. Ahora bien, los que ya saben a lo que van, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo Entonces, para ir redondeando la idea, yo creo que, insisto, el régimen, eh, para mí no sería nada descabellado pensar que se está instrumentalizando esta lucha. Este... Yo creo que sería interesante ver cómo se va a comportar, eh, digamos, vamos a llamarlo de esta forma, la, el crimen organizado, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, por no decirle el tren de Aragua, pero vamos a llamarlo el crimen organizado, la mafia venezolana. Porque créanlo, pues, pueden tener la plena seguridad de que van a empezar a. A, a trasladarse miembros de, de, de, de delictivos venezolanos a de Estados Unidos. Y la pregunta que quería hacer, yo, yo quisiera ver cómo se va a comportar la mafia venezolana con, por ejemplo, la brata rusa, con, por ejemplo, la yakuza, con, por ejemplo, la mafia albanesa. Es más, no nos vayamos muy lejos, incluso dentro de ese mismo frontera, contra la plaza la albatrucha, este... Y bueno, parte de contar, digamos, esas organizaciones criminales. Que de nuevo, si nos ponemos a repasar la historia, sí han tenido en ciertos momentos, obviamente en, di en diferentes dimensiones, han tenido ciertas al... Una y otras más, un otras más prolongado, pero con los estados propios de, su, de sus países de origen. ¿Okay? Eh, entonces yo creo... Obviamente, entendiendo el proyecto socialista como un proyecto macro, yo creo que si yo fuese venezolano, obviamente un venezolano honrado, y viviese en un Estado demócrata, yo creo que ya empezaría a hacer mis paleticas en un Estado republicano. Porque ya ahorita ahorita se está viendo un incremento en ciudades, en, en, en, en estados como eh, a ver, Michigan, hablar de, de California, eh, eh, qué otro así que se ha caído. Okay. ¿Halo? Eh. Por ahora parece que se nos cayó Laura. Creo que sí. sí creo bueno. que es... Vamos yo creo entonces. que está Yossi por ahí. Sí, vamos entonces con sí A sí yo sí le quería hacer una pregunta. Porque yo recuerdo que en el año 2017, si mal no recuerdo, o 18, eh, lo que fue la RACI, la Regla Alternativa Capitalista de Información, y Latin American Freedom, que es un tanque de pensamiento y de investigación estratégica, ellos habían. Eh, Recuerdo que fueron los primeros en hacer el planteamiento de que estas caravanas emigrantes y lo que ocurrió después en los Estados Unidos con Antifa y Black Lives Matter, eh, tenían que ver con la, con la brisa bolivariana y con todo este asunto de, de ser utilizados como, arma, como armas pues este geopolíticas propiamente. A ver, sí ¿qué nos tienes que decir con respecto a ese tema? Buenas tardes. Hola, Joana. Hola, Laura. Un placer, gracias Joelvin. Sí, precisamente tienes, um, te puedo confirmar 100% lo que tú estás diciendo. En conjunto con Latinoamerican Freedom, el think tank de investigación con RASI, la Red Alternativa Capitalista de Información, estuvimos informando específicamente en Facebook, porque en esos años estaba el Facebook muy fuerte, ahora es el Twitter, ¿cierto? Y pusimos um, eh, videos, eh, nos, llegaban, nos llegaban, no solamente videos, fotos de cómo llegaban en aviones jóvenes de Chile, de Ecuador, de Perú, veniendo desde el mes de noviembre antes de que explotase aquí, entre comillas, el caso del señor George Floyd. Estaban preparándose para que hubiese algún tipo de de crisis, entre comillas, entre la comunidad minoritaria para entonces hacer todo lo que se hizo a partir de allí para acá. Definitivamente que nosotros nos enfocamos más que todo en informar a Georgia, porque acá es donde, en, el, en este caso, eh, yo estoy viviendo en Georgia, y pasé toda esa información incluyendo en las reuniones del Partido Republicano, hicimos hasta un video eh, lo tradujimos las cosas en inglés, eh, por supuesto yo también hice varios videos en inglés explicándole lo que significaba la brisa bolivariana, que en aquel momento se, se denotaba y se de, denominaba la brisa bolivariana, pero ya sabemos hoy en día que es un huracán, eh, con el objetivo de precisamente de desestabilizar y de eh, crear que el sistema de justicia eh, en los Estados Unidos, no solamente las cortes eh, normales civiles, y criminales, sino también las cortes de inmigración se colapsasen. Y eso es exactamente lo que está, ha estado sucediendo. Comenzó desde el 2017 eh, en la implementación de esta técnica y últimamente en todas las clases que estamos ah, participando en la, eh, de geopolítica de, de, de Joel Bin podemos llegar todos a la conclusión, gracias a, a las enseñanzas de él, de que eh, poner en duda Poner en riesgo el sistema de la rama, una de las tres ramas que, que definen a los Estados Unidos, que es la, la rama del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder uh, judicial el que, el, es el que ha estado constantemente atacado por parte de todos estos grupos que reclaman igualdad social. Eh, ya hasta no hace mucho la candidata al estado de la, de la gobernación del estado de Georgia que se llama Stacey Evans, ella forma parte de un grupo multimillonario que está promoviendo la eliminación de lo que es el departamento de policías aquí en Georgia. Cuando, tú, cuando una persona está queriendo deshacerse de lo que es las cortes de lo que es la policía, estamos hablando de que esa persona está interfiriendo directamente con el sistema de las cortes. Porque en las cortes, aquí en Estados Unidos, los policías son testigos y son personas que llevan a las cortes para, a, para testificar a favor o en contra de los casos civiles, casos criminales, cualquier tipo de caso. Entonces, eh, si, estamos, eh, si ustedes se dan cuenta y ponen los puntos uno tras el otro, se están dando cuenta que el, el ataque aquí en los Estados Unidos con respecto a esta solamente esta rama, que es la justicia, está siendo bien fuerte, incluyendo ahora con la parte de inmigraciones, de la inmigración de personas ilegales. Por ahí eh, me compartieron un videito de, um, no solamente el que estuvo hablando esta jovencita del el tren de Aragua, sino que me acaban de compartir un videito de, te lo voy a poner aquí arriba cuando tenga tiempo. No tenga chance, de cómo este, están enviando para los Estados Unidos los malandros de, de la cárcel de Tocorón en Venezuela van rumbo a los Estados Unidos con todos los gastos pagos por el régimen venezolano. Más de 300 convictos en este grupo de sicarios, asaltantes y distribuidores de drogas fueron liberados para enviarlos a Estados Unidos desde Venezuela. Es una, es una denuncia que está haciendo específicamente un señor llamado González. Se los voy a poner aquí arriba para que ustedes vean. Entonces, esto viene siendo como la culminación de un objetivo final que es precisamente el desestabilización y tratar de derrocar completamente lo que es el sistema de, de justicia. Y si allí vamos a la parte de la, corte, de, de la Corte Suprema de Justicia, de cómo han puesto en riesgo las vidas de, los, de, los, um, de las personas que están encargados de interpretar las leyes y las propuestas de leyes en los Estados Unidos a nivel constitucional. Eso también es otro, otro de los rasgos y de, las, um, de, la, de los matices por la cual este gran país está siendo atacado por todos los ángulos. Ahora muchos preguntan, ¿qué pasa con la administración Biden? Bueno, hay mucha tela que cortar. Tenemos que entender que el Partido Demócrata ya no es el mismo partido que conocimos con Kennedy. El Partido Demócrata ha sido secuestrado y liderizado por muchos Uh, personas y muchos grupos, pequeños grupitos que están en contra de lo que es la fundación de, esta, de este país están en contra de la misma constitución y todos estos movimientos que están haciendo es precisamente eh, ponerle a la gente en la cabeza de que la constitución de los Estados Unidos, que es la calidad estabilidad esta nación, grandeza, productividad, desarrollo, y el primero en el planeta, y le están metiendo a la, a, en la cabeza a la gente de que la constitución de los Estados Unidos está muy vieja y hay que, y hay que cambiarla. Entonces, eh, eh, todo lo que yo estoy observando acá, de manera muy particular, yo termino diciéndole a mis compatriotas americanos blancos y compatriotas americanos negros, compatriotas americanos de las minorías como las, como las asiáticas, las latinas, las hispanas, las negras y así sucesivamente, que aquí en Estados Unidos está sucediendo todo lo que sucedió en Venezuela, igualito, todo está calcado, la única diferencia es que es en inglés es en otro idioma. Yo no sé si con eso yo, Elvin, te, te, te respondí. Bueno, gracias, Josi. Sí, de verdad que bueno, son temas bastante complicados. Por acá nuestro amigo Anthony, eh, que lástima que por el tiempo y por su tiempo también no, no ha podido participar con nosotros, pero él es especialista en temas de seguridad y tiene cifras e incluso eh, datos que nos pueden aportar con respecto al comportamiento de las mafias centroamericanas instaladas en los Estados Unidos y de cómo se ha dado ya una confrontación entre ellos y las mafias recién llegadas de, de venezolanos. Será en otra, en otra oportunidad y yo creo que ya con esto, eh, Laura, vamos cerrando la, la sala por motivos de, de tiempo y creo que los objetivos del espacio ya fueron, ya fueron cumplidos. Muchísimas gracias de verdad, Joana, por la invitación. Eh, Laura por, por participar y, y traernos siempre eh, buena información organizada nos, nos ilustra bastante Laurita eh, y bueno agradeciendo la presencia del doctor Alberto Franceschi acá de Yossi, de Anthony E, ¿no? de Narda, de también Audali, de Adaís también tuvo una buena participación Jorge que se nos cayó y todos aquellos que, que nos acompañaron de verdad la tarde, la tarde de hoy. Adelante, Laura. Gracias, Jorvin. Bueno, gracias a todos. Gracias por la oportunidad de compartir y escuchar a algunos en este espacio. Y bueno, siempre muy nutricio. y nada sigamos aquí en la dinámica y en lo que vamos conversando y apoyando y estamos haciendo por nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Me escuchan? ¡Por fin! ¡Por fin, Dios mío! No, miren, de verdad, yo les quiero agradecer públicamente, no solamente a Joélvina, a sí y a Laura en especial. Bueno, ellos sabían de antemano cómo estaba yo, pero de verdad les agradezco enormemente. Antes de que se me vayan, a mí, a mí me gustaría que le dejemos más que una conclusión, una reflexión a los venezolanos. ¿Qué es lo que debemos hacer justamente con todos estos contenidos que, que se están haciendo virales? que no nos representan eh, por parte de, de, de Laura, que es nuestra invitada especial, Joelvin, que es de la casa, y, y Josie también, que es de la casa, pero que no, nos compartan ustedes justamente cómo hay que enfrentar para que el ciudadano aprenda el hecho de que esto, más allá de todo lo que ustedes compartieron, porque todas las corridas que me tocaba para poderlo escuchar allá en el cuarto, eh, nos llevemos algo, algo fundamental porque es importante y yo le voy a robar siempre las palabras a Joel B. En esta batalla cultural es importante la desintoxicación y la evangelización. Es nuestra, nuestro gran lema. Así que apelemos a eso. ¿Qué nos pueden decir para finalizar? Creo que debería empezar Josie, que está en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que los que están viviendo aquí dentro de los Estados Unidos, nosotros tenemos un un instrumento muy bueno que es primero el llamar a los representantes que, o sea, a, a nuestros representantes del distrito donde vivimos, y no solamente llamar, sino si se puede escribir una, una carta diciendo, expresándole a ellos la preocupación que tienen ustedes como ciudadanos americanos o como residentes de, del lugar donde ellos representan para ver que, eh, que estas, estas personas que fueron electas. Eh, Entiendan lo que está pasando, su, su, lo que están viviendo y lo que están preocupados sus, sus representados. Eh, segundo, tenemos la otra opción, tenemos otra opción que es escribir a la Casa Blanca, por supuesto. Cualquier ciudadano puede escribir a la, a la Casa Blanca y expresar también la misma preocupación. Tercero, hay personas que llaman directamente al FBI, ¿ok? Hay otras personas que llaman y los teléfonos pueden ser... Este, compartidos eh, por privado, me pueden contactar, yo les puedo dar cuáles son esos teléfonos. Pueden ir inclusive a la, a la policía local y pueden ir inclusive a, la, a lo que significa el F, la agencia del FBI local del, del lugar de las ciudades donde, donde ustedes estén. Si ustedes ven a una de estas personas con mal comportamiento, no duden en llamar al 911 y repórtenlos. ¿okay? Eh, estas personas que están llegando aquí no saben que cuando una persona está procesada por la policía local de, después de haber llegado aquí como refugiado entre comillas y ya ha pasado por la policía y ya fue preso una noche ya esa persona completamente destruyó cualquier oportunidad de quedarse legalmente en los Estados Unidos entonces no no, se, no, se, eh, no tengan miedo llamen a la policía, reporten si hay desorden este, si, algo, si usted ve que alguien este, eh, atente en contra usted en su, de su vida en, o sea, yendo a su casa o amenazándolo, señores todo que es ciudadano americano tiene el derecho constitucional de entrenarse en un, en un lugar son clases muy baratas donde usted tiene va y, se, y la entrenan a usted cómo utilizar un arma en defensa propia, dependiendo de los estados de las ciudades hay ordenanzas por ejemplo, aquí en Georgia hay, un, hay una ciudad en donde la ordenanza obliga, obliga a todos los dueños de casa, cada casa tiene que tener un arma dentro de la casa, para defensa de las personas que están viviendo dentro de la casa, para defensa de la propiedad y la defensa de la vida. ¿Por qué? Porque la policía puede gastar entre 25 a 30 minutos para llegar, y en 30 minutos pueden pasar muchas cosas. Y la casa que no está ejecutando esta, esta ordenanza, les ponen multa y posiblemente hasta vayan presos. Pero hay, hay otras cosas que facilitan esta situación, hay que no solamente educarse, hay que entrenarse, hay que sacar una licencia, un permiso y todo tiene que ser legal, tenemos que cambiar, los que vivimos dentro de los Estados Unidos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a las armas se refieren, las armas están es para defendernos nosotros inclusive de un gobierno tiránico. Okay. Cuando llegamos acá de nuestros países pensamos mal, pensamos muy mal de las armas, aquí es lo contrario, aquí es para tu defensa personal, defensa de tus seres amados, defensa de tu propiedad, inclusive defensa de tu propia vida y de tu libertad, con eso les digo, mira hay maneras de cómo frenar a esta gente, y es de la manera como lo expliqué anteriormente llamando a sus congresistas, llamando a sus senadores, escribiéndole a la Casa Blanca escribiéndole a su gobernador si usted vive en la Florida, al DeSantis si está aquí en Georgia, al Kemp y así sucesivamente, llama al 911 reporte, si alguno de ellos lo amenazó, váyase a la policía y reporte con, con amenazas mira, me amenazó, estas son las pruebas, inmediatamente a él les, les, les levantan un acta y todo está, recu o sea, todo está este grabado, todo está eh, legalmente eh, eh, para que, si en más adelante hay que buscar a alguien, hay que buscar a alguien de, que haya, le haya pasado a usted, ya sea, por lo menos ya saben el nombre, la foto y todo lo que es pueda prevenir más adelante algo peor. Yo creo que con eso estoy, eh, es suficiente. Excelente, Josie, sí, gracias. ¿Joelvin? No, yo lo que siempre. De, porque siempre he dicho acá, o sea, evangelización y desintoxicación, ¿para qué? Para formar ciudadanos. Realmente tenemos poca cultura ciudadana, necesitamos formar muchísimos ciudadanos y en base a la formación ciudadana, bueno, iremos avanzando. Muchísimas gracias, Joelvin. Laura. Ahora sí. Um, bueno, me gustó eso de la desintoxicación y la evangelización que se que se asemeja mucho a lo que yo comento constantemente, que es el tema de, necesitamos hacer mucha pedagogía política para no ser pueblo, ser ciudadanos. Porque cuando somos pueblo, somos masas amorfas que nos lideran, que nos acarrean, que nos trasladan como ovejas. Cuando somos ciudadanos, conocemos derechos, conocemos deberes políticos, eh, y conocemos realmente, sin ingenuidad, cómo se manejan las cosas, entonces podemos tener un poquito más de eh, integración en ese proceso y precisamente para integrarse en ese proceso necesitamos no ser idiotas y no idiotas como un insulto, sino ese, ese eh, concepto del que les hablaba hace rato de el idiota es aquel que no se involucra en lo político ni en lo público sino que está individualizado, esas personas que no, básicamente están solo Trabajando, trabajando, trabajando, pero se olvidaron de Venezuela, se olvidaron del país. En cualquier espacio, básicamente están actuando y fungiendo un papel actoral de idiota. El, del socialismo no nos podemos escapar si migramos. Y ya lo hemos visto, porque eso es como un tumor que va haciendo metástasis. Entonces, realmente tenemos que hacer algo, porque si no, un día de esto, en el país donde estamos, que no precisamente estoy hablando de Latinoamérica, sino estoy hablando de Estados Unidos, la gente que está allá le va a tocar la puerta prontico, el socialismo. Gracias Joana, gracias Joelvin, yo, Elvin, yo sí. gracias a todos. Fue un honor estar con ustedes aquí, gracias por la oportunidad, fue muy nutricio. El honor fue nuestro, absolutamente, además que hoy tuvimos un panel de lujo con los participantes, de verdad, mil bendiciones para todos. Yo quiero decirles rápidamente que en nombre de la Dirección de Repúblicos del doctor Alberto Franceschi les agradecemos muchísimo. Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. De verdad les agradecemos por, por el valor, por el respeto, por la confianza y porque de verdad contamos con ustedes cada vez que los necesitamos. Porque de verdad son personas demasiado valiosas que no, son invaluables e irreemplazables, la verdad. Eh, por otro lado, en nombre del doctor Álvaro Guerrero, que tuvo que ausentarse el día de hoy, les quiero comentar rápidamente que nuestros espacios de los días miércoles pasarán durante cinco sábados, desde el próximo sábado, no este que viene, sino el siguiente, pasarán a partir de ese sábado a la una de la tarde, durante cinco sábados. Después de esos sábados les informaremos para el día eh, jueves, cómo serán los, los siguientes espacios, porque es debido a la agenda del doctor Álvaro Guerrero. Eh, por favor, gracias. Eh, bueno, ya, ya solucionamos el problema, eh, porque estamos cerrando el espacio. Eh, entonces, los invitamos. No este sábado, como repito, sino el sábado siguiente, una de la tarde, hora de Venezuela, Miami también, para que nos acompañe. Y como siempre dice el doctor Álvaro Guerrero, si ya comieron, esperamos que tengan buen provecho. Y si no han comido, que tengan un buen apetito. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Y lo único que esperamos es que de verdad fortalezcamos toda esta batalla cultural, toda esta pedagogía ciudadana, y estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. To do is shake these lies, make their truth all we have to see yeah, is that I don't belong to you and you don't belong to me freedom. Freedom. Come on. freedom freedom Come love. Freedom You gotta give for what to take